es la revolución agraria, y en consecuencia, y unida a la revolución agraria, la revolución industrial, la revolución social. Esto es el nacimiento del socialismo. Por eso yo decía, ustedes son las madres del socialismo, los padres del socialismo. Ahora esto hay que cuidarlo. Estamos rodeados de siembra. La Cuarta República acabó con las siembras en toda esta tierra de varinas y en toda Venezuela. Éramos un país dependiente, había que importar maíz y lo poco que aquí se producía estaba monopolizado sí, por el sector privado hegemónico. Ahora estamos liberando al país. Para procesar la harina de maíz en esta planta tiene dos máquinas empaquetadoras y el producto final son paquetes de harina de un kilo. El monto de la inversión supera los 15.800 millones de bolívares fuertes y generará 90 empleos directos y 270 indirectos mediante la participación de los consejos comunales de la zona.